Buenas tardes. Buenas tardes a todos y, y muchas gracias por venir un día como hoy, que se ha puesto feo el día, pero que lleva, que lleva, que hace, que hace falta, y además en un entorno como este no nos da igual lo que pase fuera que dentro de un tiempo que vivimos. Bueno, me han dejado los honores de presentarles aquí este, este pequeño acto enmarcado dentro de, de este curso que se está desarrollando durante estos meses aquí en de la localidad de Pera, este curso de Rabé que ya se hace por segundo año y que es muy importante para conocer la tradición de Rabel, que en la zona de Zamora estuvo muy arraigada en la zona norte de Sanabria, pero que fue un instrumento que viajó desde el sur hasta el norte y que fue dejando su pozo a través de, de todas las, las gentes y las comarcas ¿no? por donde se iba desarrollando. Y es muy importante a día de hoy esos, esos instrumentos que nos pueden llevar a lo más arcaico, a lo más antiguo, pues seguirlos conociendo y ver cómo pueden evolucionar. Dentro de este curso de Rabel, que ya sabéis que está promovido por Tabuar, también la Diputación Zamora y, por supuesto, la Autoridad y Ayuntamiento de Villa de Fera, pues ha habido durante esos días cursos con David y también con Miguel Abad. Miguel Abad, que hoy tenemos el placer de poder contar con no solo la parte del curso que se ha desarrollado tanto en la mañana tarde de hoy, sino que también se hará mañana, sino con la parte de concierto. Y es muy importante ver lo que vamos a ver hoy aquí porque muchas veces asociamos estos instrumentos más arcaicos a sonoridades totalmente antiguas que parece que no pueden evolucionar y lógicamente esos instrumentos evolucionaron con la gente si ahora estamos en otro contexto también tenemos que ser capaces de ver las posibilidades de los instrumentos y los repertorios en estos nuevos contextos. Así que nada, os invito a que disfrutéis de este concierto a que echemos un poco de tres en uno a nuestra mente para que engrase bien y seamos capaces de, de percibir nuevas sonoridades que pueden ser en un momento dado sorprendentes y, y nos dejemos llevar ¿no? por, por todo esto antiguo, que en realidad se convierte en moderno llevando la batida Así que sin más, con todo este despliegue que tenemos por aquí, Miguel Abad, muchas gracias y que disfrutemos. Muchas gracias. Eh, con esta presentación que me han hecho ya puedo hacer algo decente, porque si no <risa> va a merecer nada a la pena la presentación. Genial. Eh, me encanta porque Villa de Peras se ha puesto en el, en el mapa, por lo menos los que no somos de Zamora, con, con esta iniciativa y que los que nos dedicamos al folk y a la música tradicional y estas cosas, saber que, que aquí se hacen eh, cursos y que se está trabajando por el instrumento y eso, pues hace que el, que el lugar sea conocido porque yo hasta la fecha no lo sabía y ahora sí. Ya sabréis del, del instrumento, el Raver es un instrumento que durante 10 siglos ha estado en la península ibérica que ha quedado de tradición en algunas zonas, sobre todo de montaña, un poco donde las cosas de fuera tardaban en llegar un poquito más y estuvo a punto de desaparecer. Yo desde mi punto de vista creo que en los años 80, de no ser por las rabeladas y los golfos que éramos en los 80, bueno, lo seguimos siendo. Y de estas coplas picantes quizá fueron lo que salvaron un poco al instrumento. Durante diez siglos ha servido para entretener a la gente es un instrumento popular, no era un instrumento profesional esto lo tenía la gente en su casa o se llevaba al campo o se, mientras pastoreaba se dedicaban a cantar y a entretenerse esto que, que luego nos ha tocado hacer durante el confinamiento ¿no? es decir, a qué nos dedicamos pues eso era lo que les pasaba cuando nevaba de verdad en muchos sitios y se quedaban en casa durante dos semanas o tres sin poder salir, no tenían prisa y se dedicaban a cantar eh, claro, los, la tradición no es un elemento estático es algo que evoluciona y que nosotros no podemos hacer exactamente lo mismo que hemos recogido de viejos cantantes porque quizá estaría desconstruida. La verdad una que me he sentido... verdad, de las tres veces una le he hecho. Bueno, entonces estaría fuera de contexto. Entonces, eh, tenemos que hacer, o intentarlo por lo menos... Eh, darle esa vuelta de tuerca para que el instrumento siga vivo, o sea, para que siga mereciendo la pena y sea un poco atractivo. Y claro, ¿qué es lo que tenemos a nuestro alcance? Pues aparatos, que no están las que pedimos en China o por ahí, o en Alemania, o sea, sé, no lo trae. Eh, entonces, yo lo que pretendo es llevar el rave un poco pues a los oídos del siglo XXI, intentar darle un poco más de forma y hacerlo un poco más atractivo. Y esto lo hago con un pequeño aparato que hacen ahora todos los músicos, guitarristas, estos que salen en YouTube, que es un loop es un aparatito que tú pisas y aún más pisando, vas grabando lo que estás haciendo con él y sobre ello cantando, quitando y poniendo y bueno, pues puede resultar un poco interesante. Así que, si al final, bueno, intentaré tocar más que hablar, no sé si será posible, porque es que me gusta mucho, te voy a haber sido predicador en, en otra vida. Pero bueno, yo os voy contando cositas y vamos viendo. Y voy a empezar con un tema tradicional de, de Cantabria, Cantabria que es el agua de limón, es un tema además que hemos estado trabajando aquí en, en el curso y que yo creo igual lo vamos a tocar breve, bueno, la siguiente eh, vez que veo que sea en junio, ¿vale? Esto es el, el agua de limón. la zona también eh, yo de pequeño era un niño de estos oportunistas digo oportunistas porque nos llevaban de pequeño al pueblo Éramos de, de los forasteros, de los de estos odiosos que te dejaban en junio y te recogían ese cibre y te volvían a llevar a la capital y a mí en mi caso me llevaban a un pueblo de la provincia de Valladolid donde hacían un vino muy bueno bueno, hacían al otro lado del río realmente y nosotros hacíamos las cosas que hacen los chavales o por lo menos hacíamos de mi generación en verano, que era, era pasarlo bien pasarlo bien y mangana un poco, vamos, tampoco sin delinquir mucho Y si nos queríamos ir a hacer una, una merendilla ahí al río o lo que sea Pues llevaba el bocadillo Pero si te faltaba ahí un postre Pues ibas al huerto de no sé quién a coger un melón Y así ya tenías el postre Y entonces cada vez que íbamos a mancar algo en huerto Siempre nos, nos pillaba el cura Había un cura Era un señor flaco así con un pillo 205 blanco es que, que siempre estaba el coche allí y digo, ya está el cura otra vez, ibas a coger unas giganteas en, en no sé qué que tenían en el huerto y aparecía el tío con el coche y un, unos, vamos a coger ciruelas ahí al lado de la ceca y tal y ahí aparecía pero hacía el cura joder, bueno hacía lo mismo que nosotros bueno, era o sea, claro es que yo me he dado cuenta ya después entonces, claro digo, este, esto se merece una canción y a este hombre se me ocurrió, digo, pues voy a hacer una letra que hará el cura, lo que pasa es que se me ha ocurrido coger un, un, un ¿cómo se llama?, un rick, esto es una jiga irlandesa, unas cosas estas allí que, porque mola mucho, lo que pasa es que la letra se la he puesto yo, el, la jiga esta se llama Moriger, que es una especie de la tarara, pero a, a la irlandesa, bueno, es digna de oír, la letra, que si mata un oso, también una cosa muy tonta, y entonces yo le he puesto la letra del pueblo, o sea, que la música es de, de allá y la letra es de acá, y la canción se titula, pues que ahora el cura, a ver qué. más macho, se llamaba María Gómez y esta señora cantaba una canción una una que que pasaron pasaron los los la cantaba a cantaba a viva voz que se llama La salida de Francia yo he a muy poquitas versiones de ella, y a mí se me a hacerla con el a y ahora le he dado una vuelta un poquito más con el aparato este, yo creo que esto es de cuando nos es que éramos nos creíamos y éramos la of y decía bueno of o la frontera o lo que sea y nos comemos todo. Pero bueno, la canción of la little bit of pensamos que esto es una portería, pero tampoco y ¿verdad? mal Entonces, eh, la salida de Y eso está muy bien, que tenemos un repertorio inmenso, cierto, pero que de ese repertorio hay algo que es reconocible, pues para mí, muchísimo mejor. Y si lo hacemos en la versión de la cigüeña y de la zorra, una y mil veces, pues bendita la hora, porque por lo menos algo de esa parte tradicional, vamos, creo yo, que quedará, quedará para los anales. los anales, quiero decir, para los más allá, ¿eh? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no tradicional de, de Castilla es la charrada de los perros, que, que además se aversiona hasta los cántaros y todo, todo el mundo, que está muy bien, porque es un ritmo muy chulo porque, y porque es identificable. Entonces, estoy seguro que el estribillo lo conocéis, esto de que cómodo, mirad, que cómodo, no lo voy a cantar, porque, bueno no lo voy a cantar ahora, sí, evidentemente, pero no os voy a hacer el de, de spoiler como se diga. Bueno, eh, esto... Lo, lo, vamos, lo voy a acompañar con otra cosa que también dice Ah, es que otro no para la sartén. No, bueno, pues vale, pues ya está Y el pandero cuadrado y las conchas pues, Y pues, si es que está bien Que por lo menos haya algo que todo que, que, que que el mundo conozca Y que se, se aprenda a hacer y que lo aprendan los chavales en el colegio Entonces, con la sartén eh, hago el ritmo, luego tal Y luego cantamos todo pues la charada hasta de los perros que conoce todo el mundo Entonces hay que quitar el micrófono pues se metas poco El ritmo es fantástico, o sea, el ritmo de charadas es que Parece que me parece que están tocando camisas y todo, ¿eh? Que... ¿Hay <risa> alguna vea para el señor <risa> que hey, como oh Pesado. Como lo hemos estudiado muy bien, ya sabemos que la realidad es algo pesado, llevan un ritmo de 6x8, que es como una J, y eso quiere decir una cosa muy importante, que se puede bailar, Y como podemos levantar las restricciones, pues el que sepa que lo baila. Claro, tenemos un problema, que es el siguiente, eh, todas las pasan por hoy y tienes ahí, estás tocando delante de cientos de personas y, y resulta que les mandas el, oye que podéis bailar y no te baila nadie, porque le da vergüenza a la gente. Solo hay una manera en los pueblos, por lo menos, de que la gente llegue un día al año Que es que se, se, se arranca ahí, les llega ahí el fervor, esto Que es el día de la Virgen o no el día de San Roque, ¿no? Entonces tú les pones un, una Virgen un San Roque delante y la gente va a bueno, No tenéis excusa, o sea ¿eh? A ver, para aquí. a ver, a ver, no se me desnude, que luego me castiga Dios y me cae al lado de la ya tenéis el desarrollo ¿eh? así que voy a meter fíjate, como, como me gusta igual que, que el tema de, de la que puse antes no, que puse no, que metí pues en las rabeladas estas como ya van a ser un machacón así algo pesado de J, pues antes de acabar voy andré a colar una J, una de bailar una de Valladolid, que bueno, no todos malen de Valladolid, o sea, en la una J esta es la de Curiel que es una J muy chula que tiene cinco partes y voy a tocar tres Regresa a las 5 de la voy a tocar el que si no se han decidido Y entonces ahí, ahí, que eh, va a bailar, el que quiera, una jodina ahí Y si no, por lo menos a repetir las coplas, para luego cuando pues, vayáis a la botella, vale. <risa> Bueno, a ver, para los estudiosos de Rabel y los que no también Hemos quedado que el, el ritmo lo ha pisado o no está es el... una joda la podemos acompañar con otra cosa así tradicional que son las cefoletas, los palillos y tal. En este caso son los trozos de, de hueso de, de baja, de ¿eh? esto, ¿vale? Y pues hacer una joya. ¿no? O sea, el de Curiel ahí y tal, es una vista de la leche y entonces dice, es que mi padre a ver la vista, ha dejado el 600 allá arriba, no ha puesto el freno de mano y le pasó el 600 <risa> entonces yo siempre es que es un la que me sé de pesquera de duelo, porque los cineros se malven entonces bueno, a ver cómo queda esto que tiene su cosa, porque hago el acompañamiento primero y luego toco la melodía, o sea, todo de aquí lo, pues, para que luego digan que, que nuestras generaciones no, no nos detenemos en los problemas Cuenta la leyenda que muy cerca de la localidad de Villa de Pera había un convento de monjes de la piedad. Y en aquel convento sobraron grandes, importantísimos, muchísimos milagros. Y aquellos milagros tan grandes e importantes que allí se dieron, hicieron que desapareciera el convento. Ya, ni los más viejos del lugar atinan a averiguar dónde se encontraban ni dónde se hallan las piedras de las ruinas de este convento y yo os voy a interpretar el romance de los monjes de la piedad del convento de Villa de Pé Si un tema de moñas así muy de estos sentimentales, yo os cuento una historia o haciendo unas gigas de estas de bailar de las pintas de cerveza, lo que queráis, ah. yo creo que sí, para vale, mi serie ya vimos lo que y que luego me voy a contar historias, pues voy a hacer un, un, un ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen estos ingleses, un midley, Esto, cuando mezclan cosas, que eso lo llevamos haciendo toda la vida nosotros, sobre todo con la bebida y dice, vamos a mezclar, dice, no, a, mí me la voy a <risa> mezclar, pues unas giras, no sé, lo largo se me cubriera, serán varias y luego si queréis los cuento para porque a veces mezclo unas otras y ya está. Y lo de las gigas que amo la tan porque es que tengo el mismo... Es el, el otro que tenemos que sacar, que, que no es lo mismo, pero todo se llama. Viejos intérpretes que quedaron de tradición eran unos cachondos todos, eran una gente fantástica que hicieron sonreír a, a mucha gente y que inventaban coplillas y se pasaban de frenada y no pasaba nada. Y entonces, esto es lo más o menos lo que quiero hacer haciendo una, una versión, creo, de un tema más o menos conocido o algo así, no sé. Y espero que os guste, porque con esto me despido y, y no, por favor, no me echéis al pilón. Vale, a ver, sí, y que sea lo que veo Esto es he un par de para.